Hola, hoy en mi canal de YouTube veremos el furby. Bueno, en mi caso tengo la versión antigua. Este se mueve, mueve las orejas, abre la boca. Venga. Mira cómo tiene los ojos que hay que acercarles para que se vea bien. Bueno, venga, ¿quieres que te.? Te le dieron el McDonald's. Este es un peluche. Esto venía con ello. Du -du -co -co, du -du -co -co. Bueno, esta es mi, invita mi invitada. Esta es la caja. Tiene muchas personalidades. Sí. Tiene la aplicación. Manual de instrucciones, aunque en mi opinión... ¿En serio? Es como un disco duro. Sí. Siempre... O sea, mm, okay. Vale, sí, ok, muy bien. Es como un disco duro porque siempre repite lo mismo oh, a menos de que le metas la boca y luego si, si está mucho tiempo poquito se acaba de dormir no tiene botón de apagado así que bueno a veces a veces un poco cansino pero bueno está, está bien vale tiene no personalidad la del bla bla bla sí, okay. uh -huh. La del jejeje Esta es la que tiene ahora La princesita, luego está cantante sure. Y esto es un especie de viking, esto no lo he tenido nunca Bueno Puede presentarle a otro furby Bueno, no me voy a meter a eso Porque es que si no, bueno Es guay el canal de youtube No puedo hacer un vídeo más largo porque es que En la nave se están acabando los segundos Bueno Adiós y hasta el próximo vídeo. Sus, sus, suscríbete. Y dale like si quieres. Sus, sus, suscríbete. Comentalo si quieres. Sus, sus, suscríbete. Adiós y hasta el próximo vídeo. Se me acaban los segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.